Hola amigos de 5 minutos de Nocis, Hoy nos volvemos a, a reencontrar. Vamos a hablar de los estados de la mente. En una oportunidad, un alumno le preguntó al maestro, ¿por qué vivíamos angustiados y ansiosos? Entonces el maestro le contestó, porque tenemos una mente que nos separa. Esto nos hace vivir separados de nuestros seres queridos, de nuestros compañeros de trabajo de nuestro entorno, hasta de nosotros mismos. Mientras nuestra mente no aprenda a integrarse, viviremos con miedo a la defensiva, agrediendo en lugar de abrazando. De acuerdo al conocimiento gnóstico, nosotros podemos clasificar a nuestra mente en tres estados. Mente sensual, mente intermedia y mente interior. La mente sensual es la que actúa de acuerdo a nuestros sentidos. Es mecánica, es instintiva, nos hace actuar en forma dormida. No vemos realmente consciente de lo que sucede en nosotros mismos. Aparecen y desaparecen pensamientos alegres, tristes, brutales, manejados por nuestros defectos o nuestros egos. La mente intermedia es cuando en ocasiones podemos controlar los pensamientos e impulsos. Es una mente que puede ser controlada y dominada por la voluntad, comprensión y la autoservación. La mente interior es una mente al servicio de Dios en nosotros, que actúa de acuerdo a nuestra conciencia. Generalmente... La humanidad se desenvuelve utilizando ese estado más grosero de la mente que es la mente sensual. Por eso suceden tantos, eh, tanta maldad, o sea, tanta violencia, eh, robos, eh, golpes, etcétera. Todo lo que estamos viendo en este entorno, en el entorno en el que se vive la actualidad ahora de esta humanidad, para poder ir cambiando ese estado. A una, mente, a una mente intermedia o interior, es necesario trabajar sobre nosotros mismos, cambiando nuestros estados de desarmonía por estados de paz interior, utilizando técnicas como la relajación y la meditación. Bueno amigos, espero que haya sido una buena reflexión. Eh, los esperamos nuevamente en 5 minutos de Gnosis.